Compré aquí, espérate un ¿Lo tiene momento. tiene ahí? Adelante, bueno que Juan Compré. Claro que no. Eso es, En el contexto que se estaba haciendo, era aquí. analizando una encuesta. Un momentico. Vamos a ver, que hable Juan Compré. No, no, no, no, un momento. ¿Cómo se el tiempo, porque yo te voy a Vamos decir a sí. Del también. Sí, sí. sí estamos en el aire. Sí, sí, sí. Sí, Buenos días, Francis. Buenos días, todo el elenco. Buenos días. Buenos días. Hoy en Santo Domingo, y creo que ustedes se han hecho eco de una noticia que ha aparecido en, en la prensa supersticiamente. Estuve en un programa de radio antier, y expresábamos que conforme a las encuestas que nos han llegado, inclusive nosotros mandamos a realizar, siempre que viene un certamen electoral, eh, todo se proyecta a que la derrota de la candidata del Partido de la Liberación Dominicana es inminente. Yo he expresado que ella va a ser derrotada de manera, de manera eh, inminente, ¿no? como, como dije hace un momento, pero no he dicho quién va a ganar. El que, quiera, el que quiera llegar a la conclusión de, de, que, de que va a ganar eh, Trinidad o de que va a ganar eh, el chino, de que va a ganar... Amado. Sí, que bueno, es un, es un problema de quien lo interprete, Porque no es mi no es función en, en estos momentos. Nosotros tenemos nuestro candidato. Nuestro candidato es el compañero Manuel Trinidad, que es el candidato de la fuerza del pueblo. Así es. El diputado, un candidato a regidores es la mejor propuesta de los candidatos a Reino que partido es. alguno tenga allá sí, peso así por peso, libra por libra capacidad a capacidad Pero, y eso es lo que yo defiendo sí. ahora bien, nosotros estamos en un proceso y yo estoy en el derecho de, de expresar y externar cuáles son los resultados de, de, de, de una encuesta que yo he mandado a hacer no he dicho quién va a ganar ni mi, mi, mi, mi, me interesa, mira eso ahora, ahora <risa> nuestro candidato a quien estamos defendiendo es a Emmanuel Trinidad, que ha hecho un papel encomiable en este proceso. Es lamentable que no haya habido un debate entre todos los candidatos sí. para, que usted, para que el pueblo se dé cuenta que quien tiene mayor capacidad, que quien tiene mayor equilibrio, que quien, que quien tiene mejores intenciones y mejor propuesta es el compañero Emanuel pues Trinidad. Diputado. Yo, no yo no he dicho que, que, que, que si quiero decir que, que ese candidato del PRM haya él, ¿cuál será la consecuencia también? Eh, diputado. Pero nunca en la vida he dicho que, que, que un candidato de oposición va a ganar. Eh, sí, Nosotros diputado. Eh, albergamos la esperanza de quien gane sea el compañero Emanuel Trinidad para beneplácito de toda la población eh, franco-macorizana. Diputado, eh. me escucha. Está escuchando, eh, Juan Compré, ya, ya te va a hacer una pregunta. El, porque él tiene el audio, pero tengo tengo veo que tiene las mismas características que expresabas en el audio o en la entrevista, sí. a la que ha dicho hoy. No, no, no, un momentito. Eh, si el diputado me está escuchando, Correcto. en sí, el audio que sí, yo sí, tengo... Está en mi posición. Sí, pero... Y el domingo en... se va a ver el lunes todo el pueblo de San Francisco de Macorís está celebrando la derrota cuadra, de, de, cuadra, de, de, de la candidatura cuadrado. del, del PLD de que no ofrece sí. absolutamente nada, cuadra, solamente, solamente exhibe gran poderío económico. Mira, hizo una actividad con tre, con 33 tarimas. Pero, en la actividad del sábado había, de, había más tarimas que diputado que ese no es en el tema, espérese. Tengo presente Pero, que donde quiera que va... Le tumba cinco puntos pero, a cada candidato. Está bien, pero ese no es el tema. Un momentito, con diputado. Ahora le dicen pero... el penco. Pero... El, penco. <risa> el penco. Es que ese no es el tema. pero es un momentito. Un aquí momentito. No vamos al penco. Lo que espérate, yo quiero es, guay, espérate, yo tengo un audio espérate, que fue pregunta. en un programa de radio. Pena, la pregunta. eh, entonces, preguntarle, en ese audio que nosotros tenemos suyo, que fue una grabación de un programa de radio aquí en, en San Francisco de Macorís. Eh, con David Díaz. Con David Díaz. En Radio Merengue, ¿verdad? Sí, sí. Se, usted eh, dice de manera tácita que el candidato del PRM está en un sólido primer lugar y que la candidata del PLD está en un lejano segundo lugar. Usted ni siquiera mencionó a su candidato. Y por eso es que se hace la inferencia. Pégalo. Ah, pero claro que sí. Que están por allá arriba, y cuando se dan las elecciones, no, no, cuando usted dice ah, eso, que está en un sólido primer lugar y que la y que la candidata del PLD está en un lejano segundo lugar, y no mencionar a su candidato, bueno, usted está haciendo la diferencia de diga el que número? está perdido. Que diga número? Ajá, dígame los números: 56 ¿Y, y, y, y ¿56? ¿Pero que ¿Ese 56 quién lo tiene? Obvio está incómodo Pero, por eso. Porque ese 56, que ¿quién lo tiene, diputado? 50, 53. <risa> 53. Uno, uno, uno de los candidatos que están ahí. Búsquelo. Entonces, ¿en qué posición Inspección queda la fuerza de del pueblo? Del pueblo? Pero, entonces, ¿y la, ¿y la fuerza del pueblo en qué Trabajando posición está? Trabajando para estar? llegar Pero a alcanzar no, el poder. Pero no va a ganar. Óyalo bien. Lo que yo quiero es resaltar es que la candidata, la propuesta del PLD, sí. está derrotada en ese senado. El mensaje es eso, ya no hay que preguntarle más, que más nada. Eso bueno. Quítame no bueno, bueno, el celular, por <risa> <mi joven>. favor. Entonces, diputado, <risa> sí, una pregunta. Porque esto se puso bueno. bueno ¿Quiere qué decir que usted no está directamente eh, eh, propiciando que gane su candidato, sino claro que, que sí. pierda la del PLD? para que nuestro candidato gane y que si no gana juegue, juegue un papel un papel importante no, en ese proceso. Bueno, Así ya lo bueno gracias. Gracias. No claro. dijo, claro, dijo. Francis Rodríguez, Mutante de desarrollo. Dijo. Bueno, el gracias, objetivo no es que gracias, gane, es que pierda Por la respuesta. Ya terminó el tiempo ya. No, no, pero Ya, 1 ¿Cómo? Repítelo, Juan, que esta, estos muchachos no dejaron que... que se la candidata ya, del PNC, vamos a ver. Eh, música. a la, la tierra, la... que se la van a llevar. Okay. A que se la van a llevar la candidata. Gracias, mucho bueno. La bueno? Okay. Okay. Oíte, gracias. Bueno. Oíste, mi Gracias, Juan, el un placer placer es, oírte. El plan no es la fuerza del pueblo, su plan no es que gane bueno. su candidato, es hacer que tú pierdas. No, no, no. Y tú sabes cómo se hace eso.